Tierra. Es por ello que los, los arqueólogos manejan la teoría que si en algún momento se vuelven a reabrir los trabajos de excavación en este lugar, en esta plataforma también podríamos encontrar la presencia de una rampa de acceso y la presencia de banquetas. Rampa, plataforma, rampa, plataforma, esa era la secuencia de que tenían estos templos. Ahora señores, cuando vienen los españoles la finalidad de ellos era extirpar idolatrías, Para ello, los incas aproximadamente, por los años 1470. Habían pasado aproximadamente 60 años. Netamente Chimuya no había acá, había en Chimuica. Bien, los indios que tributaban en este lugar, que Eran obligados a ir a tributar a, este, a otras iglesias. En nuestra provincia de Trujillo se construyeron tres iglesias. La iglesia mamá la iglesia Manciche, que está solo cuadro y medio. muchas de las huacas construía sus iglesias sobre ellos mismos. Ahora, una de las cosas que no hicieron los incas era estiparle las idolatrías a este templo. Para ellos los Chimú guardaba un, eh, una gran, un gran respeto pues cómo habían so sido sometidos. Es por ello que muchos de los Chimú fueron dispersados a varias partes del Perú. Pero una de las eh, ceremonias que más destacaron en los Chimú, eran el culto a los muertos a sus muertos los sacaban en andas en procesión, es por ello que los, los españoles cuando vinieron acá que, pero en vez de que sigan sacando a los santos en procesión quisieron, a, que hicieron, eh, adoptaron disculpen, a los muertos, adoptaron que empiecen a sacar a los santos y no a los muertos ¿bien? y eso los hacía pues ellos tributarlos los hacía seguir creciendo con el cristianismo todo lo que ustedes observan acá la urbe era en eh, hab eh, lugares este, habitacionales, eran también lo, el Valle Chimú o Chimor, un valle que lo que más abundaba era caña, eh, era maíz y algodón. La caña no había, señores. En la, por mediados del siglo XVII hubo un gran terremoto acá en el Perú que dejó las tierras no áridas para el cultivo del algodón. Ilha Largo, proveniente de Italia, se instala en Lima y luego ellos se dirigen hacia el norte, a una hora de Chiquillo, hacia Chiquilín, donde ahí empiezan a cultivar la caña de azúcar, en la famosa hacienda de Chiquilín. Es por ello que ahora en el Departamento de la Libertad tiene el Valle Chicama, uno de los más grandes productores de caña de azúcar. Allí tenemos a Casa Grande, tiene 40.000 hectáreas de terreno. Y todo ahora, pues en el recorrido vamos a observar en algunos sitios, acá en la provincia de Trujillo caña de azúcar, que son eh, pertenecientes a la empresa agroindustrial de la arena. Pero que sepan, los, nuestros antepasados no cultivaron caña. Eso viene ya respuesta.